Si están con poco tiempo pueden ver este mismo vídeo un poquito más acelerado. Más info en menos tiempo. O si no, quédense aquí conmigo en la versión normal que nos divertiremos.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 tienen muchísimo menos chance de sufrir alzheimer en la vejez Así que empecemos a comer nueces a diario Yo ya lo hago hace 3 meses y les voy a contar un secretito. Durante muchos años una vez por semana limpiaba mi cepillo del cabello Quitando más o menos un kilo del que se me había caído Inclusive cuando me duchaba a pasarme el shampoo Sentía que se me desprendía cierta cantidad del cabello y Me quedaban las manos así Decía ¡Oh my God! Hasta que hace 2 años tuve que hacerme un trasplante